Y, no que a... y que a algún tiempo, ve, cuando y a e tu vez te puma, bebo, haré. Y uso, una emoña y ya tenés ahí Nay, por y aguantaba al o sole cupo esa y catulle hoy con esperanza, jabe cua florida y lució de su peor. Nembo ego ego es Santo Piqui soy mi nalgrito, suca nemo ella ya yo cubo meto. Y que tú llegué, amante, mi malo pete y con M. Caria y la suerte, seré que oye, bajo paro piete. Tú y tu jaco, eh, o cambia los días, a y los meses. No duraré y se me hago, se o se va, eh, pues, pues. Usted no hay cuenta A rendir ser en mi apocue A de dónde quieren ver Imposible en golares, pensaba se domina cero Como un buen soltero, ñiña, puti, pues, ja, pendejo y vamos a ir Se a morir hija, la ceja, evo ando, y coitama ma, Vamos, we, se respeta, jua, no, peaje, ya leí. A carga tan de anín de pesada será y coñetero, darse perderse donde no puede tener ni la araña y contentado Lleja sin madera, no volvieron viajando y potaja Si se cumita y se juguete para juntar bueno ah. Que perder el tiempo se domina, pero ya te deja intento Si hace caño intenten sea permitirme ser el comandante Nemanejoran o servinen de beco se a sejar A mi bejano a la el lado unere y todo yo cuál. Hoy me pete y cuña, haré maje saber. Ojo, oh, oh, jango, un beiba, mamón, cuco y meja. Eh, se valle llevar la y te, su gente se haga y cuba. Se es en los la tuba. Aquel día de placer, va el mundo, eh, por banco de esa cuba A recibir la descarga, vente y ca En la capita al porteño, agua de alegre. Se colazó, yo pedí un mi pulpe a topar Por parte se movilaba, aparte se entristecía. Recoveja a grande, la noche descontrolada. De se amargada, cojan en Culpa o ha en decir, a separado. se verá Ñan de beija con doye vive y o fuera ñan de destino otro y tú. de suerte vero pico en ba ye y el paisaje saco, y jarira, ella, tu dar teinte, se ve, oye, meñiruma A la fortuna, ye, chiva, jarin, derere, co Semango, ante, humida, e, se, mom, A, ella, e, ja, e, y, co, haba, to, huere, De nuevo en mi beso, confieso mi tormento De gusto bella tengo, un pene por el Que tamarón no tal vez no me merezco a esa casa tengo ha sido, curejo y te muy vender, la ya cuida me y raza y te ni anderejaba, de trao aceite y pirupaba, naranja mi ponete, y muy y déjase, cuya yo ahí juguete a tiempo, y no olvídame momento, cuya raza oño que caú mi mamá, que Lo no que salve y presencia Pero oto pa' jeser e, je, je, ja, Si a momba, eh, sale, senda, que, se, se, se te, mi, vamos, y Si te cuña y por la bajar o no pasear que es si esa suerte mía mí, vamos y te goce <muchas> Y por y se desayzamos, jefe molle, emba, eres, copre, bala y si estoy deida, ama por envidia, si se suelta en mi, vamos, indecocés. Será y con mi una vez Que está pa' de ser Anten de jangua, ma' el Se lo a jandere Buscar a ese je Saluda, hace un pepe y me triste en mí, daika y tu peima remedial. A ver, te. Días y noches su le pone una y cuáfora. A quien a hacen de desaray, me mando a quien de ayujare. Sena y mi que se celular, que me lleve con su Feliz día quien debe taler, dejo que te bonde me han cargado, ya no promesa que no hay cuidado. Si no bota en tela y pirú, todo el amastía tan Amata en cesando Mí. veré y gozaré tan de feliz. Y antes se beses junto y debe pe Pero ajanos que tu mar tú te en tepe en me Y ye iran hay ya suca Jamita mi tamizan de de poca de yu que te voy prenda querida pero el po se va a ser Venderé coja, rincón potero jamás así. Jopes, cerrito oyeja. Hoy me sin bronjar a y Te oye guapa. Upe, moquete, agua y mi, Boca ya te cubri arena. que nunca ahora te va. Siete días de cumpleaños. Felicidades, mamá. Sa a ver, de ver mamá, ni a lo donde no ve vaga, a ni se le apaga pa, si era ser donde de que iba a tu, perse mi mamá, de esa guapo, mo y me necesito ir a Apuestante no puedo haber, hay cobetada de huiro, llego va a ser de vaca, me a ser le que más seres, déjese a seres, lleve y cuéntame y tú le nace poseí en el nivel coapé coapa y te conversación mora y jude de igual a quien de ya Apeja ape, pepe gotú, fue a este cuando huellí, estrella mamá oí. Hoy me lo llevo un miba, me guapa y camú. Mm. Si se corra el soltero, se dulce pobre, viajar ja. Mi vieja guitarra, mi fiel compañera, será ya mi culpa. Será peiputúa y ni puitum y no endereje sape. Andeneñitera y papa y tela se ha jazaba. Cuña y pona de bandereje a ente se pulpe un <risa> Mi vieja guitarra, mi fiel compañera, ande yo ya va. No se consolajara se año mía y me andaba, ay ya ve. Amigo, está y tenés a puro de seré que ya te va. Hasta en mi tumba, que llamarase ver el se ni Mi vieja guitarra, mi piel compañera de por Monte Por Monteguizema cruzando el río al mar Peanguajé Ajá, conoce en lugar maita en tierra lejana Mi asoña que va a ser palpe con gana, a esa baitea Mi vieja guitarra, mi fiel compañera, guía de mi vida. En pos de alegría, ahí me va, ahí na a El día que se ajá, ahí te se puto tu Sea amigo fuera, se camine, pe cuida, pe. Vete y cogeme tu pase, mi sabe y supe. Quiere llevar donde llegué, ningo semblante por sí. Yo será muera siempre oíña, el tapón y catolo, ya y pico y madre u, UPCOT, se UPCOT, UPCOT, UPCOT, UPCOT, Ay bendí, ay que pase que pere, ay bendí, en mí. Ayer pasé no suerte de. Hay cuamaco, hana. Inmaite maharoba o uyelce y No Voy a ver hoy cuo Voy a ver. Este día te seco con lunes para el a este te iba eh, a muerte, te va Hay ir a ir a ir a ir a ir a ir Lo que te dañan de cara, hoy cual añan de deseo, hoy lo no amor sin ser. La cerrubia carapé Aza, puca y maria Agradecemos a tu padre eternamente me aguere con mi chopé, oh, capé que en dive, acha de cuadra se güero guata, me va a ser rubia carapé. Parejo malo y potaba, Coja huya ni entregama Tu pa' me lo hipota, y sa' A ja, esta hora es dirigir Ejemplo no leje huir Coja poco ama Adanja eva y coja' y sa' Lo y tu ono, en mi Se va, se mi va. se va a querer ya. va a a pone Se rubita ser ya say yeah. Y me pendo figurar tu me parece a Eva. No, potaille se a topa. Noi potaille se a topa. pone un mal un mal y calú y arremedia Ya acá, o hija esta vez el y con cada con o un modelo guacú Ha último peatón en paz, a ser La viro hoy en geta, la vira macadú. Con el eco y membril, a prensa con el El mundo hoy está como a ti, no caigo y oyo eje, eh. o que eh. ya es acuada, rey con ya reparata, entero le eh, en eh, el eh.